Señores, aquí estamos, con una figura que se ha dado a querer por toda la fanaticada de República Dominicana. Rudy, ¿cómo te sientes aquí apoyando a República Dominicana en el Quiqueya? Buenas noches, eh, me siento muy bien. Yo soy un dominicano y lo he demostrado. Estamos todos unidos por una misma causa. La causa es Dominicana campeón. Águila, Licey, todo el mundo es unido por una sola causa. Se ha demostrado como que es otro, el de la sal. ¿eh? Vemos que, que hemos ganado los partidos y tú has asistido. ¿Qué tiene que decir al público sobre eso? Anoche quedó demostrado. Yo siempre dije que es un hombre de éxito. Aquí hay un solo Foucault. Esto es la cota del Torito. Ese es el Foucault. ¿eh? Que me demuestre lo contrario, viniendo aquí ganando como vine yo anoche. Ya ha ganado. Viene mañana, dice él. Él viene. Pues yo, yo vengo con la ropa al revés mañana. Ese es Foucault. Muchas gracias. ¿Sabe quién es ese? Se Tony Boga, diseñador nacional e internacional. Tony Boga, aquí vemos a Rudy, excelencia, es de sus manos hecha Chacabana. Sí, son Chacabana, marca país, como, lo él, como es él ahora mismo. Y yo me he destacado en hacer, hacer a todo los deportistas lo que es marca país. Y Trudy ya es marca país. Señores, no, ahí estuvo la entrevista de Rudy, Rudy la Sal. Porque así fue que eh, se conoció eh, en las águilas ibaeñas. Porque dije que era la, el Torito dijo, el Torito el tora Costa, dijo que era la mala suerte para las águilas. Pero el hombre ha ido a todos los Juegos de la Seca de Caribe y ha ganado. Se equivocó el Torito, entonces. Se equivocó Con el Torito. Con la ver el Torito a las águilas. está diciendo de, de, de. al Torito que vaya a el, ver cuál es la sal. Es lo que dice Rudy Rosario, que lo desafió. ¿eh? Bueno, ya Rudy no la sabe porque el equipo no ha perdido. Sí, no ha perdido. Claro, así es. los desafió feo. Claro. También Ahora tuvimos había, ahí con Habían unos cuantos bandidos allá, porque estaba el Franklin, Franklin Mirabal. Sí, sí, Frank el caretú más grande que tiene República claro. Dominicana claro. de que, que no le prestamos los fanáticos, de que a los gigantes, oh, yeah. oye, que pasado mm -hmm. que pasa, sí, obvio, tío, sí es ridículo. Es? Están ganando porque ridículo. están en el clojado del liceo. Sí. Oye, ja, ja. viejos ridículos. Y le está entero mira para el liceo. Eh? sí todo el mundo estaba boceándole.